What well, frustrates you most about that outing? When I enter ese juego, qué es lo que más tú sabes te incomoda de esa salida, de esa oportunidad de hoy, la jugada en no, y no me molesta nada. Solamente uno se siente un poco incómodo por la situación, pero ya la la la regla está. Yo al final yo no no me siento molesto ni nada por eso. Yeah, i wouldn't say frustrated you know it's just you know that <laughs> we have that rule in place you know and you got and you got to play with it you know and um you know it is what it is uh but you know you can't you can't let that uh get into your head you know eric Poland, you do the next question aalds you've been a good fielder in your career how, how disappointing was it not to uh, to field that bun Ario, tú has sido muy buen eh, defendiendo los bastazos. Gracias. Gracias. En esa jugada ahí se desarrolla, no, no, la, termina, no la puede completar. Eh, eh, ¿No te gustó esa, eh, cómo se desarrolla esa jugada, tal vez, verdad? No, la jugada, como eh, te digo, salió un toque, tal toque, creo que fue buen toque para, para ellos tratar de avanzar el corredor. Eh mi intención era con él llegarle rápido a ese toque toke bola y poder sacar el ave en en tercera, huevón, no tenía nadie en tercera. No. Y tuve que irme por primero, nos fui por primera y el tiro fue un poco alto. I mean, yeah, you know, um you know, you start the inning like I said, you have runner in second base and they execute a good punt. you know, I I get to a quick and my my first intention right there is try to get an out at their base. Uh, you know, uh, to me, it was the best option. Uh, but, you know, when I took a look out there that I didn't have anybody at third, uh, I continued to execute a, a throw first, but unfortunately, it was a little high.